Buenas tardes, Rosemarie Tapia, continuando con los anecdotarios, esta vez una de mis novelas más tiernas, Los Ángeles me lo olvido. Capítulo 1. ¿Cómo inicia la historia? Yo estaba en casa de mi hermano Raúl. Y llega un niño como de nueve años a pedir trabajo. Yo soy incapaz de poner a un niño a trabajar. Cuando le dije que por qué tenía que trabajar, me dijo que si él no conseguía cinco dólares, él no podía ir a la escuela en la tarde porque su padrastro no le dejaba ir. A, a veces trabajaba, a veces pedía limosna. Yo dije, esto no puede ser. Quedé realmente impresionada. Cuando se lo comento a mi cuñada Ailín, ella me dice que en un campo de Ponosí había un niño como de 11 años, que no sabía ni leer ni escribir, porque su madre lo abandonó a los tres años y el padre se lo llevaba a trabajar. Qué triste vida la de un niño trabajador. analfabeta Yo con ese, ese relato creo una historia, pero tenía que ser como fondo de la novela, como tema principal, la solidaridad. Y pongo un, a un hombre que era de ese lugar, que viene a la capital, prospera mucho, hace mucho dinero, pero jamás regresa al campo. Sufre un infarto y el médico le dice, tienes que descansar, alejarte de todo estrés. Y va al campo y en la barrotería encuentra a Mongutito. ¿Cómo se llamaba el niño? eso era su apodo. Manuelito. Pero todo el mundo lo conocía por Mongutito. Y en la tristeza de ese niño es el origen, la tristeza de ese niño es el origen de su despertar. De eso que, de querer cambiar las cosas. Surge en él ese deseo de solidaridad y se siente responsable porque él nunca había ayudado a los más pobres del de lugar donde nació. Y entonces organiza toda una serie de acontecimientos que van cambiando la vida de todo un pueblo. En esos ojos, en esa tristeza de Mongutito, fue como un llamado. Y él responde a ese llamado. Su esposa, que lo acompañaba en todas las empresas, tiene un gran sentido de solidaridad y se une a esa cruzada de ese hombre con muchos recursos que piensa que la educación es la única manera de salir de la pobreza. Es la puerta ancha por la cual la gente de extrema pobreza, la gente pobre, puede prosperar. Esta es una novela tierna, hermosa y dos personajes entrañables. ¿Quieres seguir con la historia de Los Ángeles del Olvido? Suscríbase a mi canal y déle click a la campanita, a mi canal de YouTube. Y si la tiene en casa, vuelva a leer. Si todavía no la ha leído, la encontrará en Gran Morrison y en los principales sitios de venta. Un fuerte abrazo. Y recuerden, suscríbanse.